Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950. Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. Cetir. Centro de Medicina Nuclear para Adenau Tuerto y la Región. Chacabuco 1046. Muy Barato. Supermercado Mayorista de Alimentos, Bebidas y Artículos de Limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook. La última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería, en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. Muy bien, estamos aquí ya en el programa. Eh, hay, por supuesto, algunos títulos para compartir, pero vamos a ir directamente en el espacio que nos, que nos toca al encuentro de, podríamos llamarlos nuestros amigos, nos hemos comunicado en varias oportunidades y no solamente en este medio, para hablar sobre sus trabajos, sus eh, experiencias que son Realmente muy interesantes porque tienen que ver con la historia común, la historia compartida, como siempre decimos, ¿no? De dónde, de dónde venimos, eh, lo cual abreva desde de, de varios, este, de varias fuentes, ¿no? Tiene que ver con nuestros ancestros, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la cultura en general, etcétera, etcétera. Sin más preámbulos, vamos eh, a presentar y agradecer a, a nuestra invitada, la antropóloga Mariela Gallego, que no sé si está sola o está. Está con David. Hola, Mariela, te saludo primero a vos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Abel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, David. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien. ¿Cómo anda eso? Bien bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. muy bien. Gracias por la invitación. No, es un, es un gusto. Eh, bueno, hay este, novedades este, permanentes. Estuve leyendo algunas cositas de los que han descubierto ustedes hay, e incluso hay... Algunas imágenes, pero mejor que lo cuenten ustedes, ¿no? ¿Qué es lo, lo último que han descubierto en relación eh, y como consecuencia, en este caso podemos decir este, grata, ¿no? Eh, a pesar de, de la bajada histórica de la Laguna Melincué ¿no es cierto? Sí, así es, Abel. Eh, el año pasado, como ya en una oportunidad estuvimos charlando, empezamos es. a trabajar en la Laguna Melincue. Uh -huh. Eh, a raíz de la gran sequía y las bajantes del agua de la laguna así es eh, eh, bueno, habíamos localizado diferentes sitios arqueológicos algunos eh, referentes a asentamientos de pueblos originarios uh -huh. con evidencias de, de bueno, de esa parte por ejemplo que se está mostrando esas imágenes uh -huh. eh, es de, de la parte donde hay eh, sitios de pueblos originarios donde aparecen eh, instrumentos de piedra, cerámica, eh, algunos enterratorios también uh -huh. indígenas en ese sector de la laguna. ¿Sí? Pero como ves, eh, la playa es inmensa porque está muy, muy agua. Entonces, eh, más allá de, de lo malo que es para toda la gente claro. del campo, para nosotros es eh, nos favorece muchísimo nuestro trabajo. Así es. Y bueno, y, y el año pasado hicimos dos intensivas de trabajo en, en el otro sector de la laguna, que es eh, donde funcionó el fuerte virreinal. Uh -huh. Y ahí habíamos encontrado un recinto que nosotros después corroborando con los documentos históricos eh, podríamos decir que es la iglesia del uh -huh. fuerte. Eh, que el fuerte se instaló alrededor de 1777, 1779, el fuerte eh, colonial, virreinal, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, que fue, digamos, el primero en el sur de Santa Fe de esas líneas de fortificaciones. Eh, estamos hablando de antes de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Eh... Antes de la, de la gran eh, avanzada, digamos. Eh, uh -huh de los cortines que fue eh, más eh, sobre el siglo XIX. Sí. Ajá. Bueno, antes de seguir, eh, ustedes ven que está allí... Aquí estamos viendo los integrantes, además de Mariela y Juan David, están los integrantes del, del grupo, ¿no? Ahí se, se los ve, eh, chicos y chicas, incluso estudiantes de Antropología, pero estamos charlando con Mariela, eh, pero también con Juan David Ávila, que... Este, Está, está comandando esta esta investigación, ¿no? Te saludo también a vos, David, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, a buenas noches para toda la audiencia y gracias por la invitación, está tan repetido como te digo. Uh -huh. Y aprovechando esa instancia ahí de las imágenes, uh -huh. que son usadas por Armando Cenese, que es un, ¿Un, foto, que es un... un... realizador y de la localidad de Merincué que es parte de nuestro proyecto obviamente ya uh -huh. con todo lo el trabajo que está realizando colaborando la verdad que es de una mano buenísima porque justamente él fue uno de los que justamente eh, él tiene un dron y con ello pudimos eh, claro. detectar una, eh, digamos, una imagen que correspondería al pozo del fuerte así que eh, bueno agradecido totalmente, así que uh -huh. sumándose la gente de, la lo, de las localidades eh, no solamente de, de Melincué sino de Lortón, de la Bordeboy uh -huh. también de la Facultad de Humanidades y Arte en la carrera de Antropología, de la carrera de Agrimensura que viene en, este, en la Cátedra de Topografía Aplicada, uh -huh. donde estamos desarrollando un conjunto, arquitectos también y arqueólogos, arquitectos que uh -huh. también nos dan un un pantallazo y una mirada más integral vinculada a los fuertes. Ahí estamos viendo un poquito eh, eh, en esa coloración eh, dos sectores, donde habíamos realizado la excavación sí. y donde se puede observar eh, justamente con un cuadrado, con las puntas redondeadas que correspondería al pozo del fuerte. Ajá. Esto lo pudimos corroborar porque empezamos a hacer sondeos exploratorios sobre ese Sector que es más o menos un cuatro metros de ancho, y empezamos a ver que dentro del sedimento encontramos una estructura que es un negativo, y dentro de ese negativo, uh -huh. el relleno corresponde a restos de, eh, faunísticos, uh -huh. eh, ladrillos, pescas, que corresponderían justamente al relleno posterior. Uh -huh. instancia de... tengo, tengo entendido por lo que eh, los comentarios que he leído que esto fue un emprendimiento de Luis Rey Ceballos. Eh, también, entre otras cosas, por el, un elemento de contención eh, tanto de los nativos como también de una eventual invasión este, portuguesa, ¿no es cierto? Es decir, que la, la cosa era importante como elemento de defensa, ¿no? Exactamente, también porque se da también una instancia interesante en la conformación de los virreinatos que tienen que ver con sí. eh, la separación del virreinato del Alto Perú con el Río de la Plata. Y Así en esa es. constitución, eh, esta línea de separación y de también de recorrido hacia el Alto Perú tenía mucha importancia y justamente los procesos políticos que se iban dando en este caso histórico vinculado a, a los dos reinos, justamente el de España y el de Portugal que iban marcando el territorio. Así es. Eh, y conjuntamente, justamente, ahí estaban también este, los pueblos originarios que estaban este, justamente siendo parte de esa constitución. Creo que es interesantísimo, es interesantísimo porque estamos viendo las relaciones interétnicas en esos procesos de constitución del territorio. Eh, un territorio que obviamente que no es vacío, sino que. Eh, lo pobló mucha gente y se fue constituyendo a partir de, esta, de estas poblaciones que casualmente Melincué lo que nos permite entrever también, es que tiene una ocupación bastante antigua en el proceso de la conformación del virreinato uh -huh. y de las poblaciones están asentando conjuntamente con los pueblos originarios. Eh, vos decís interétnicas, eh, de, de, ¿de qué etnias estamos hablando concretamente? ¿no? Que se haya podido sí, sí, dilucidar. Claro, hay un proceso básicamente en el periodo de contacto, podríamos decir que en un momento, eh, lo, lo que se da con los primeros momentos de, eh, de llegada de los europeos en términos del siglo XVII, sí. 1600, Estamos hablando de lo que llamaron los pueblos querandíes, por un lado, uh -huh. que ocuparon la, la torre Buenos Aires hacia el norte y la costa eh, llegando hasta el Carcarañá. Uh -huh. eh, ahí tuvo, tuvo Rico Schmidel, que fue el navegante con Pedro de Mendoza, que hay unos relatos justamente. Eh, Gaboto, que cuando se sienta el fuerte Santi es Espíritu, o sea que ahí se fue dando curación Y posteriormente, Ranqueles, básicamente, que con sus distintas articulaciones. Uh -huh. Por eso hablamos de interés, porque la complejidad eh, es eh, social, es amplia, digamos. Sí, si sí, pensarlo, exactamente. Uh -huh. Claro, ahí nosotros tomamos un concepto que es interesante, que es el de relaciones interétnicas, inter que eh, no definimos a los grupos solamente por su cultura, o sea, uh -huh. su propulsión materialidad, sino a partir de esas relaciones y uh -huh. constitución entre pueblos, conformando van con, nuevos grupos, uh -huh. nuestras nuevas relaciones políticas, sociales. Exacto. Entonces, la complejidad es este, uh -huh. amplia, se van constituyendo, sí, se, van y a... se van complejizando. Uh -huh. con... no les... También. Esa eh, hay además un elemento que no puede soslayarse en, en cuanto al, al indagar a la formación de nuestra gente hoy y es que la corriente este, colonizadora española a diferencia de otras sobre todo la inglesa eh, en muchas oportunidades ¿no? eh, unió su, sus destinos con personas del lugar ¿no? este, es decir que eh, y de allí viene mucha gente que hoy eh, por ahí si sí puede indagar un poco yo lo hice y tengo un poco de eso, ¿no es cierto? Además de mis ancestros sí. italianos, ¿no? Claro, ahí. Sí. sí, y nosotros lo que planteamos también es que en las uh -huh. de Fuertes y eh, los vínculos con los pueblos originarios no siempre fueron eh, vínculos eh, bélicos, digamos, de De, de enfrentamiento, de, de enfrentamiento, todo, sí. Eh, la mayoría de las veces, y en las crónicas, en los relatos aparecen del fuerte de Melincué, uh -huh. eh, que tenían tratos con los pueblos originarios, principalmente por, eh, porque les aportaban alimentos claro. a la gente del pueblo. Uh -huh, uh -huh. Porque en, en, en un principio eh, eh, llegaba al fuerte eh, la toda la mercadería tanto para construir el fuerte uh -huh. como los postes, los ladrillos, de las de todo desde Santa Fe, desde uh -huh. Santa Fe de la Veracruz. Y la mayoría de la gente que poblaba uh -huh. el fuerte la enviaban desde Buenos Aires directamente. Exacto. ¿No? Uh -huh. Y lo que dicen en las crónicas hay un montón de chicas de la gente, de los comandantes del fuerte y eso donde se quejan y que no les llega nada entonces la forma más allá de que ellos pudieran casar también ¿o uh -huh. no eh, pero tenían muy buen trato eh, en la mayoría de las crónicas aparece este buen trato con eh, eh, los pueblos que habitaban ahí con ¿sí? los sí. pueblos originarios es, es, que habitaban ahí en es la importante destacar eso estamos viendo eh, fotos eh, o tomas aéreas eh, pero por ahí no, no no no por lo menos yo no me doy cuenta qué dimensiones tendría eso más o menos eh, originariamente el, el fuerte ¿Qué, qué tamaño tendría en su estando cuando estaba ¿Tiene? Sí, el fuerte más o menos es eh, 48 metros por 48, porque es cuadrado. Bien cuadrado, que ajá, 48 y el por 48. Pozo, eh, tiene 4 metros de ancho y tenía más o menos 2 metros o 3 de profundidad. Ajá, ajá. No es tan grande, ¿no? Y adentro, sí. De, sí. Y adentro sí, del lugar, eh, seguramente habían estructuras que era la comandancia eh, o algún tipo de, eh, de estructura vinculado justamente. Uh -huh. En ladrillo, ¿no es cierto? Exacto. Eh, el polvorín. El polvorín posible, y la iglesia que estaba afuera. Eh, y, y también lo que encontramos eh, fue un metro de ancho más o menos, que sería Ajá. como la entrada al fuerte, sí. que también sería de ladrillo. Hay que pensarlo porque la materialidad no era todo ladrillo, sino que en algunas eh, construcciones utilizaban ladrillo, mezclado con adobe... Eh, los techos también no eran todos con tejas eh, uh -huh. eh, estaba como eh, la materialidad y ¿Por? lo que es interesante también uh -huh. que y, es... La, y la ubicación del fuerte es como de espaldas a la laguna digamos es, ¿no? eh, una, por una cuestión también de protección de protección eh, estaba, estaba ubicada en la, la entrada principal era hacia el oeste, hacia donde está la iglesia uh -huh. eh, que es donde estuvimos excavando, que yo te decía junio y en septiembre donde aparecieron los enterratorios humanos dentro del recinto de la iglesia uh -huh. lo que estamos haciendo ahora particularmente es una para que se da el paralelo a la disposición del fuerte uh -huh. está eh, la iglesia con un piso parecido a cercar un patio un, una delimitación de como si fuera parte ahí del sector de una plaza posiblemente sí. estamos viendo que uh -huh. tenía un acceso directo a, a esa estructura que coincidiría con la entrada a ese a ese sector. ¿no? Eh, les pregunto, Mariela David, eh, el, la confirmación de que este es eh, esto es lo que queda del fuerte de Melincué es un dato muy importante en la sucesión de descubrimientos de ustedes, ¿no es cierto? De hallazgos arqueológicos de ustedes. Sí, eh... La verdad que sí. Cuando comenzamos a trabajar, ya te digo, hace un año atrás, sí. en, en principios del 2022, en, ahí en la Laguna Melincué, eh, llegamos a este sector del fuerte porque uno de los vecinos, Raúl, eh, ve eh, entre el pasto de ahí de la costa uh -huh. unos, eh, unas hileras de ladrillo que le llamaban la atención claro. porque eran ladrillos de 20 por 40. No, no vienen más así. No vienen más. No. Uh -huh. Lo que interesante ahí eh, para acotar es que en ese sector también estuvo en la década del 60 y 70, hasta el principio del 70, dos, eh, justamente dos balnearios del Ortondo, que es el Club Peñarol y el Club Atlético. Claro, Entonces, claro. Ahí poco la, la situación de la, la visibilidad. La visibilidad del fuerte, porque esas construcciones se hicieron sobre parte de lo que era. Eh, Toda esta población del fuerte. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es interesante que la memoria, en la memoria estamos registrando, a partir de que estamos yendo documentos también, uh -huh. hay, por eso hay también historias, Claudia Gota que es de la Facultad de Humanidades, eh, que está haciendo el aporte del registro sí. justamente documental, eh, también tenemos arquitectos que están intentando hacer una reconstrucción del fuerte, eh, se está viendo cómo... Cierta memoria está presente porque el camino que encontramos, que es la entrada a los clubes de la década del 60, se llama el camino colonial. Ajá. Desde la ruta, digamos, hacia la zona de los balnearios en, claro. este, en este sector de claro. la laguna. Entonces, uno va empezando atando el clavo por uh -huh. una cuestión hasta lógica eh, de esa instancia, digamos, cómo se va construyendo uh -huh. y van van a atando esa, a esa construcción, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, es interesantísimo porque lo que estamos viendo es una sucesión de ocupaciones a lo largo del tiempo en ese, en ese lugar elegido por la gente uh -huh. y que también sería un pueblo originario, con los españoles, con los criollos, claro. y con las poblaciones, ¿no es cierto? Eh, eso uh -huh. es interesante. La, la toponimia uh -huh. que son los nombres de los lugares, eh, aportan también muchísima información. Exactamente, claro. Y Roberto uh -huh. que es un historiador de, de, de, Rufino. de Rufino, que también uh -huh. nos dio, nos mucha información. Él trabaja uh -huh. mucho con el tema este de la, la toponimia y tiene muchos documentos que están dando para, eh, para nuestra investigación. Eh, lo interesante es que estamos haciendo en esta instancia también una construcción colectiva en la, en la forma de... De ir atravesando claro. eh, mm. eh, la investigación. Las comunas, desde eh, el logístico, obviamente, eh, la gente de los pueblos nos está aportando información también que eh, uh -huh. va brindando, los historiadores también, eh, los arquitectos también de su parte, y obviamente nosotros el, el proyecto se llama Entornos Melincué, formado por justamente por eh, investigadores del Museo Gallardo. El, Provincial de Rosario Así es. y pues nosotros del estamos este, constituyendo un muy lindo equipo que está dando sus frutos. Eh, la, la, la, la, sí, la última pregunta, por una cuestión de tiempo, eh, y es: eh, esto es un hallazgo este, que no, no, no, no dudamos en calificar de, de extraordinario. Eh, ¿Cómo se cuida esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se preserva? ¿No es cierto? Y bueno, ahí estamos eh, conversando con las comunas ese tema, porque no es fácil preservarlo, y más pensando que se viene el niño, ¿no? Uh -huh. Que puede llegar a tapar agua a todo este sector de la laguna. Así es. En principio, eh, eh, nuestra idea es eh, tratar de, principalmente en la zona de donde está la iglesia, que... Sí. Eh, Llegaron eh, algunos entierros que no los retiramos nosotros. Uh -huh. eh, tratar de taparlo mejor, ¿no es cierto? Con sedimento. Claro. Por si viene el agua, que no nos dejes expuestos a los huesos. ¿no es ah, cierto? es una, una pena, ¿no? Una lástima. En este momento, eh, mucho no, no vamos a poder hacer digamos, no, claro. por las cuestiones climáticas. Uh -huh. eh, esperamos que no sea eh, tan, tan grande la inundación como la de hace unos años atrás. Tremenda. Eh, mm. Las bombas que se realizaron eh, no, no llega a afectar tanto al cauce de la laguna. Así es. Y después, por otro lado, estamos gestionando eh, cartelería informativa sobre la ruta, uh -huh. el tío para que la gente que va a verlo eh, pueda tener información sobre qué es lo que está ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Efectivamente, sí. efectivamente, claro. Sí. Mm. Efectivamente. De protección. Pero también... No solamente el cuidado, sino el tránsito eh, del, yes. de la zona. Obviamente. Exactamente, y, sí. Bueno, y generando la política pública vinculada al turismo y a la protección yes. del lugar. Así eh, es. Que lo estamos tratando justamente con las comunes, trabajando mm. con, en el proyecto. Así y es. Y la provincia, obviamente. Mariela, eh, David, muchísimas gracias como siempre. Y desde luego... Este, siempre es un gusto charlar con ustedes, eh, sobre todo por este trabajo de, de ya de tanto tiempo de indagar sobre los orígenes de toda esta población. Eh, así que, en la medida que vayan surgiendo cosas nuevas, seguramente volveremos a llamarlos. Por ahora, muchas gracias. Un gran abrazo para ambos. Muchísimas gracias a vos por siempre estar dispuesto a difundir nuestras investigaciones. Un y gusto. Una, una mínima cosita, que no? dentro del equipo... Hay sí. otra venadense trabajando. ¿Ajá? ¿Quién que es? Es una antropología que es Martina Carpi. ¿Martina? Eh, Carpi. Carpi, ajá, bien. Y, Vi, res, ¿Reside en Venado y, Tuerto? ¿Reside en Venado Tuerto, Marieta? Ajá, bueno. Estudiando aquí en el y, y bueno, y está integrando el equipo con nosotros. Está, aparte de. Muy bien. de ahí aparecían en, en imágenes ella. Ajá. Aparte de. Del campo, también está trabajando en laboratorio, acá en el análisis de los materiales, así que está muy enganchada en, en este proyecto. Muy bien, bueno, vamos a establecer un contacto con ella para también charlar un ratito, para que nos cuente su, su, la tarea específica que le toca en este trabajo, ¿no es cierto? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Mariela y David, un abrazo grande para, para los dos. ¿eh? Gracias, igualmente para vos, David. Que anden muy bien, hasta la próxima. Bien, Mariela Gallego eh, Juan David Ávila son antropólogos, eh, trabajan para, el, es un instituto interdisciplinario, eh, justamente como su nombre lo dice, integrado por varias profesionales de distintas especialidades. Bueno, también hay una benedencia allí, además de, de, de Mariela, que nos, eh, vamos a ver si podemos establecer un contacto con ella para charlar sobre esto que está este, haciéndose, ¿no?, eh, con un largo trabajo, un trabajo verdaderamente muy arduo. ¿no? imagínense ustedes, estamos hablando de estructuras que fueron construidas allá por 1779, 1780 y que bueno, a pesar del agua, a pesar de tantas vicisitudes, eh, a pesar de tanto tiempo han logrado mínimamente sobrevivir ¿no? para poder ser captadas o recuperadas por gente como Mariela, como David y sus colaboradores que recién veíamos nosotros nos estamos despidiendo, no sé si ya están nuestros compañeros por el pase. Eh, ¿Están? Ah, muy bien, entonces ya los saludamos. Renata, Emanuel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Abel. Gusto nuevamente de reencontrarnos. Muy bien, Bien. ya listos. Estamos repasando, por supuesto, las últimas noticias, informaciones, bueno. los invitados que vamos a tener para darle continuidad a Fuera de Agenda. Y nos quedaremos, como siempre, hasta las 22. Exactamente. Bueno, hay, hay mucha información, me imagino. Exactamente, sí, eh, bueno, por supuesto que siempre hacemos el, el repaso uh -huh. por lo realizado por los concejales, eh, en el año 2023, eh, también recordando que algunos de ellos dejarán, está confirmado dejarán su Exactamente, seguridad. sí, ¿Mm? se van, creo que cuatro o cinco, no recuerdo exactamente, exactamente el número, sí. ¿no? Eh, dejan su, bueno, alguno irá por la reelección, pero... Eh, cumplen sus mandatos a sus periodos de mandato. Sí, eh, bueno, efectivamente, sí. Eh, teniendo en cuenta que falta relativamente muy poco, solamente meses les quedan, para dejar un poco de historia también, porque sabemos que es un hecho que por allí se da eh, exclusivamente en alguna etapa de la vida. Así es, así eh, algunos es. Algunos tratan de no abandonar su jornada, su actividad, un tema que muchas veces puso en cuestionamiento, por qué, si estás cumpliendo un rol como concejal, seguís con tu trabajo en paralelo. Bueno, algunos aseguran por este motivo, porque no todo es eterno y bueno, definitivamente al terminar el, el tiempo tienen claro. que seguir trabajando, ¿no es cierto? Sí, sí, es son verdad, dos muy jóvenes los que accionan. Bueno, en fin, ya veremos, este, porque en los, últimos, en los próximos días este, ya veremos eh, que de, cuáles de los concejales actuales están con ganas de seguir, ¿no es cierto? De, de, de, de invitar a la ciudadanía a que los este sí. renueven sus puestos, vamos a ver, ya, ya se, hay nombres que ya se mencionan por, por cierto, ¿no? Exacto. Así que bueno, ya, ya, ya veremos. Bien, eh, que tengan el mejor programa, nosotros sí, sí. nos despedimos en nuestro fuera de agenda esta mañana, invitando a nuestros amigos televidentes que no se desprendan del, del tele para noticias en HD.